y cada uno de ustedes, requiere quiere ser valiente, estar aquí al frente, muchas veces uno quiere pasar el micrófono a alguien y siente que no tiene el valor, entonces al tener este tema estos días pues pude traer a mi memoria muchas experiencias, pero antes de entrar en ello quiero saludar especialmente a los de Nicaragua, que son los que han promovido este tipo de charlas, toda esta nutrición para el ser, eh, que cada uno de ustedes pueda experimentar su propia valentía. Igual todos los que pueden escuchar y ver esta charla, pues espero que puedan emerger lo mejor de ustedes. Les decía que traje a mi memoria muchas, muchas experiencias desde chiquita, desde pequeña cuando nací. Definitivamente... Eh, en forma natural, uno es valiente. Recuerdo que a pesar de estar con padres que de verdad nos protegieron, que estuvieron presentes, pero nos mostraron con su ejemplo la valentía, no nos dijeron, tienen que ser valientes, no. Eran valientes, nos mostraban a cada paso, a través de sus experiencias, esa valentía. Entonces como que uno hubiera mamado eso, pero de hecho uno ya lo trae en su chip, en su memoria. Uno ya trae esa información, esa experiencia. Y siendo niña, pues uno tiene retos de pequeñito, no está consciente de muchas cosas, pero ¿cómo se manifiesta la valentía en los juegos de la niñez? ¿Qué tipo de liderazgo tiene uno o no liderazgo dentro del grupo de amigos en la escuela? Eh, ¿Cómo uno se enfrenta a los demás? Entonces, recordando yo, pues sí, hay mucha memoria de, de ese liderazgo, de esa valentía para tomar decisiones, para dar un paso adelante, para poder... Eh, Experimentar esa felicidad que da la niñez a través de esos actos de valentía. Una vez con mi hermana, estábamos en el lago de Atitlán y traviesamente nos fuimos las dos caminando por la montaña, y lejos, lejos. Y nunca regresamos a casa, mi mamá estaba muy angusera en el campo, ¿no? en el lago de Atitlán, en aquella época había muy poca gente y regresamos tardísimo. Pero nosotros no nos preocupaba realmente el tiempo, sino la aventura, la experiencia. O sea, el, el traer esa naturaleza aventurera hace que uno sea valiente, que dé los pasos que se enfrente a esa naturaleza, al medio ambiente, a cualquier cosa que suceda en los pasos que uno esté dando. Eso es parte de, de experiencias de niña, el hecho de... Eh, Nuestros padres pues, nos premiaban por hacer cosas buenas, entonces ser valiente también en el sentido de querer estar al frente, querer destacar siendo la mejor. Yo hablo por mí porque cada hermano tiene su propia experiencia y vivencia, pero eh, el poder demostrar uno eh, esa valentía. Entonces los padres están orgullosos de uno, ellos sienten... Esa dicha de tener hijos así, pero lo importante es que nos dieron la libertad para hacerlo, para ser nosotros mismos, para poder encontrarnos en nuestras propias vivencias. Tantas memorias que tenemos de tantas cosas, podría llamarse travesuras, pero dentro de esas travesuras estaba realmente esa virtud de la valentía, esa virtud de... Seguridad de uno mismo, de, de asumir esos retos, salir adelante y la satisfacción que da el poder uno demostrarse a sí mismo. Esa fuerza que tiene y los logros que obtiene, pues es estar felices, estar en buena compañía, disfrutar de la vida. Sé que no para todos la vida ha sido así. Cada quien trae un destino una experiencia, y eso nos da la vida. Cuando me gradué de bachiller, pues tenía muy determinado en mi mente que yo me iba a vivir a Francia para siempre, a París. Quería estudiar en la Sorbona, se imagina, atrevida, ¿no? Entonces, bueno, me arreglaron todo para que eso sucediera. Entonces yo me voy, habiendo estado súper protegida en la familia, eh, con, con mis padres, mis hermanos, los amigos. O sea, dejar esta vida y enfrentarme a mí misma. Entonces fue una experiencia muy especial, no duró muchos meses, pero estando allá pues me fue a traer un primo que vivía en París, tenía una, un apartamentito muy chiquito, muy limitado la forma en que viven allá. Y luego, pues, buscar dónde vivir, con quién vivir. Bueno, paré a dos cuadras del Arco del Triunfo viviendo con una doctora, una mujer que está a punto de divorciarse. Y como yo estaba sola, entonces podía hacer lo que quería. Pero ese lo que quería eh, tenía un cimiento de valores dentro la valentía. Entonces, una de las cosas que sí pues seguro por por esa soledad que no sentía porque yo tenía mi meta y objetivo de alcanzar esa eh, ir a la universidad y estar ahí. Entonces me puse por comer a comer esos pan baguette con mantequilla, jamón, comer muchos pastelitos. Yo vivía solita en un cuarto, tenía que bajar la cama para que fue en un cuarto de dormir, después la subía y se volvía un cuartito. Y um, encontré en la, en la eh, donde estaba estudiando francés para entrar a la universidad, encontré una guatemalteca y nos hicimos amigas, y entonces la aventura. Tuvimos unas vacaciones y nos fuimos las dos en tren a recorrer Suiza. Sin permiso, no avisé. Entonces, es valentía, ¿no? Es muy osado, muy atrevido, pero como que cuando uno tiene esos valores, esos cimientos, uno puede estar expuesto a todo y no pasa nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque uno es firme en su estado interno, en su relación con uno mismo y con los demás y uno como que trae una perspectiva de las cosas de que sí que no. Después les comuniqué a mis padres, pero luego pues ya mis papás a, a París, me llevan a la Sorbona, dicen, disculpe, pero su nivel de estudios es muy bajo, en Guatemala no estudian como estudiamos aquí. Entonces usted tendría que repetir su bachillerato. Entonces no había posibilidad de quedarme ahí. Bueno, regresé y al regresar pues ya estaba inscrita en la Universidad de Miami, donde estuve tres años y medio eh, estudiando. Luego suceden cosas en la vida, eh, pues mi madre se queda sola, muere mi padre, una violencia extrema y se queda con cuatro hijos. Entonces, eh, me caso y volviendo a Guatemala, pues tuve que enfrentar la vida diferente. Ya no era que tenía que tener protección, sino yo tenía que proteger. Tenía ya suficiente acumulación para que esa fuerza interna siguiera funcionando y ejerciendo en la vida. Entonces mi madre, como tenía tanta fe en mí, me puso al frente. Fui su compañera, estuve trabajando con ella tantos años y logramos hacer muchas cosas. Con él, y con mis hermanos. Entonces, es maravilloso cómo uno realmente no es consciente. Porque yo, mi vida espiritual, pues, no era lo que es hoy en día. No estaba consciente de la valentía, de, de las virtudes, de los valores, sino que eran naturales. Y a la par de eso, estar casada, pues, era afrontar una vida diferente con alguien diferente, en una experiencia diferente. Entonces, uno elige su destino de alguna manera, y ese destino tiene que traer una enseñanza, no entrar en detalles de matrimonio, porque todos ustedes que están casados, fueron casados o mantienen un matrimonio, saben de qué estoy hablando, saben que no todo es color de rosas, pero también hay, satisfacciones los hijos por ejemplo y hay momentos también muy lindos sin embargo la valentía hace que uno tenga determinación en decisiones que tiene que tomar eso duró nueve años tomé mis decisiones y la vida hacia adelante pero encontré un sendero espiritual un sendero que me dio una luz en el camino aprender a meditar a conocerme a mí misma, escuchar acerca del amor desde otra perspectiva, escuchar acerca de la paz desde otra perspectiva. Eso fue 10 años antes de Brahma Kumaris, pero Brahma Kumaris me dio como dicen, el anillo al dedo, la guinda, del pastel, tantas expresiones que se dan, ¿no? También fue un cambio, porque cuando empecé la vida espiritual me volví vegetariana. Mi familia... Nadie es vegetariano. Entonces, eh, el respeto. Al inicio quería que todos fueran vegetarianos y era así como muy abusivo en el sentido de, de querer forzar, obligar o, o pensar que pensaran ellos eh, de la forma que yo pensaba. Aprendí las lecciones y empecé a respetar. Entonces, respetando uno lo que no es lo respetan a uno en lo que es entonces uno tiene que ir aprendiendo que esta fuerza interna que tiene está ahí hay que aflorarla hay que emergerla hay que donarla una virtud es una virtud cuando el valor se hace constante y se vuelve poder cuando es parte de uno mismo, entonces el poder de la valentía ya es fuerza, es una energía que no permite, ¿cuál es el contraste, díganme, de la valentía? Piense un poquito, la cobardía, todo nace del miedo, de experiencias que uno haya tenido en un momento dado, y entonces se va fijando ese miedo, ese temor, y uno va acumulando y nutriendo eso, porque empieza a retenerse de dar pasos de valentía. Empieza a frenarse en toma de decisiones. Entonces el miedo lo asfixia a uno, lo hunde. Pero es algo, es un vacío en la vida de uno. Porque uno es quien construye ese miedo. ¿Qué necesitamos para poder hacer un cambio, para poder definitivamente eh, retomar aquello que se nos legó como un legado espiritual? Estoy hablando de ningún ser físico, o sea, es ese padre del alma, el alma suprema, el ser supremo, quien definitivamente... Él nos hace semejantes a Él. Quiere decir que Él es un ser todo virtuoso. Para Él el miedo no existe. ¿Tendrá miedo por la humanidad? No. Entonces, es importante que nosotros consideremos que esa virtud Él nos la dio. Y cuando uno en su vida interna espiritual empieza a desarrollar esa fuerza interior empieza a reafirmar esos pasos. Uno da un paso y le, le, le da mil por delante, pero uno tiene que dar el paso. Él no lo puede dar por uno, si no tendría que hacerlo con el resto de la humanidad. Porque realmente nuestras propias acciones que construyen para nuestra mejora continua, para una vida mejor. De manera que es importante replantearnos nuestra espiritualidad. El poder de la valentía es un poder espiritual que va unido a ocho poderes básicos que uno tiene internamente y los tiene que redescubrir a través de la meditación, a través de la introversión, a través de la introspección poder ver mi interior y saber que para yo tener valentía necesito el poder de afrontar y qué pasa cuando uno tiene miedo deja de afrontar entonces sabe un secreto mi más grande virtud se volvió mi más fuerte debilidad es decir el miedo, la cobardía, toda esa inseguridad, es esta virtud debilitada. Entonces, podemos ser valientes de vez en cuando, acorde a circunstancias donde se hace más fácil. Sin embargo, es algo innato en el ser, es algo propio de uno mismo, donde uno mismo puede volver a descubrir y reafirmar esa seguridad de su valentía. Díganme cuándo el ser humano es más valiente, cuando está enfrentando desastres, calamidades, situaciones difíciles, saca lo mejor de sí mismo. Con valentía lucha, persevera para lograr esa meta final. Quiere decir que todo lo tenemos, pero ¿por qué no hacerlo en momentos de calma? ¿Por qué no usarlo como parte de nuestra propia verdad, de nuestra propia naturaleza? Si piensa cada uno de ustedes, a ver, hagamos el ejercicio. Piensen en su niñez, alguna experiencia que han tenido donde ustedes tuvieron mucha valentía. ¿Puede ser la niñez o la juventud? ¿Alguna escena, visualícenla, experimentenla, véanla, véanse ustedes en esa experiencia? ¿Qué hizo que ustedes fueran valientes? ¿Cómo lograron? ¿De dónde sacaron esa fuerza? No fue de afuera. Recuerda, yo creo que todos podemos recordar una escena, un momento de valentía. Tuve una experiencia muy fuerte también en una etapa de mi vida donde secuestraron a, a un familiar y me dijo la familia... Queremos que usted sea la mediadora con los secuestradores. Tomé un espacio de silencio y en mi interior sentí que Dios me decía, vámonos, hazlo. Entonces asumí esa responsabilidad. Yo hablaba con ellos, principalmente con uno. Él quería cosas y yo le decía, disculpe, pero no es posible. Entonces decía, es que, ¿por qué se está tan tranquilo? ¿Ah? Él se desesperaba, yo no. Pasamos fases donde tuvimos que entregar encomienda, ir en la carretera, buscar rótulos, agarrar papelitos, seguir directrices que ellos nos daban, entrar en espacios de mucho riesgo. Todo eso requiere valentía. Si hay miedo es imposible, si hay cobardía, imposible. No se puede dar un paso, pero yo sabía que era necesario. Y para mí les digo, fue una de las experiencias espirituales más poderosas que he vivido. En el silencio, en la quietud, en estar en el estado adecuado para no tener nunca temor. O sea, el temor no existía. Simplemente tenía que afrontar lo que seguía. Hasta que se llegó a un final. No siempre es lo que uno quisiera. Sin embargo, la visualización es importante. Que los seres más afectados puedan experimentar algo diferente. Que aprendan a estar en su silencio tener fe el ser humano ha perdido su fe, ha perdido su esperanza pero es algo que es parte nuestra somos seres espirituales en esencia originalmente somos seres espirituales pero saben qué ha sucedido que los seres humanos nos materializamos toda la materia nos ha atraído y nosotros nos hemos atraído hacia ella y nos hemos vuelto dependientes de ella a través de nuestros sentidos la vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto. O sea, todos estos sentidos son vulnerables a esa influencia externa. Y eso es limitado. Eso es lo que impide que uno emerja de su interior lo mejor de sí mismo. Pero todo está ahí todo es parte de uno mismo, pero hay que tomar ese tiempo, hay que hacer los esfuerzos, hay que dedicarse uno a poder vivir una vida de paz y felicidad, aún ante la adversidad, porque piensa un poquito, Dios es el Ser Supremo, como ustedes le quieran llamar, si Él se dejara influenciar por la materia... Se echaría a perder su estado. Si él se deja de influenciar por nuestros comportamientos, nuestra forma de vivir pecaminosa, nuestra forma de vivir impura, nuestra forma de vivir limitada a través de los vicios. Él tiene misericordia por nosotros. Él nos tiene amor porque es un océano de amor. Sin embargo, su misericordia está en darnos la capacitación en proveernos el conocimiento, en despertar nuestra conciencia para que podamos ver y nosotros nos transformemos con el poder que nos da. Todo eso que fuimos adquiriendo, que lo hicimos parte de nosotros mismos, pero no es lo que vale en la vida, porque eso conduce a depresión. Sufrimiento, dolor, pesar, inseguridad, todos los miedos. Podemos ver una enorme lista de las consecuencias de lo que nos ha traído esta situación que estamos viviendo en el mundo. Los seres humanos tenemos que aprender las lecciones, pero hay dos formas, por las buenas o por las malas, siempre es así, ¿verdad? Por las malas es ignorarlo aguantémonos, porque todo lo que va a venir nos va a hacer sufrir. Es una conciencia física de cuerpo. Y la otra forma es, en conciencia de alma, trabajando en uno mismo, nutriendo su espíritu, no importando la religión que se pueda ejercer, alimentando a mi espíritu pero vivencialmente haciendo práctico aquello que he aprendido. Este es el momento. Las iglesias se cerraron, los templos. Todo, todo este eh, apoyo que, que tenía la humanidad para poder acudir a, al rezo, a la plegaria, a la alabanza, solo virtualmente. Nosotros mismos en Brahma Kumaris. O sea, aquí ya no viene nadie, pero vamos a todos. Y ahora estamos en su hogar. Estamos más cerquita. Tenemos más unidad, tenemos más fuerza conjunta para con un mismo pensamiento, una misma línea de pensamiento, poder aportar a la humanidad lo que la humanidad necesita. Es un despertar. Tenemos que despertar los humanos de la ignorancia, de aquello que no sabemos. Podemos descubrirlo. Estos mismos ojos, estos mismos sentidos, órganos de los sentidos, nos sirven para interactuar a un nivel más espiritual, ya no material. Lo material es necesario para la materia. O sea, tenemos que trabajar para comer, para sostenernos. Estos cuerpos están hechos de polvo, en polvo te convertirás. Así es el dicho, ¿no? Entonces, tiene un destino, porque es parte de la misma naturaleza. Los cinco elementos están contenidos en esta materia. Por eso hay que nutrirla con materia. Pero hay una parte energética Dice, dime lo que comes y te diré, ¿quién eres? Bueno, ¿quién elige lo que come? ¿Quién elige cómo comerlo? ¿Cómo cocinarlo? ¿Quién elige ser selectivo para que también la mente se nutra de ese alimento? Ustedes saben que todos los alimentos liberan energía. Y hay alimentos que liberan energía negativa, destructiva o energía positiva elevada. Entonces, es importante empezar a ser más conscientes de que entra por acá, de que entra por acá, de que entra por acá, qué entra por acá. ¿Qué uso le damos a estas manos? Es conciencia, es conciencia. Y la humanidad va a cambiar cuando despertemos de la ignorancia. De eso se trata la espiritualidad. Entonces, este poder de la valentía está en cada uno de ustedes. Descúbrenlo. Acudan a su espiritualidad. Acudan a ese ser supremo, quien les da la fuerza, la energía pura para transformar aquello que es necesario transformar. Como humanos es imposible hacerlo. Porque seguimos en los límites, pero como seres humanos, seres espirituales, sí podemos lograrlo. Cuando uno medita y conecta con la fuente suprema, que es el Ser Supremo, Dios, el Padre Supremo, Padre Eterno, como ustedes le quieran llamar, entonces hay ocho poderes que están activos a nuestra disposición de todos nosotros. Actualmente, tenemos el poder de la introversión, ir hacia adentro, entonces todo en la figura de una tortuguita. ¿Qué sucede con la tortuga? La tortuga está ante una amenaza, retrae sus miembros y se aquieta, termina esa amenaza, esa tormenta y sale y no pasó nada. Eso tenemos que aprender a hacer, estando en el mundo. Ser introvertido, ir hacia adentro, tener introspección, o sea, ver dentro de nosotros. Pero el consejo es este, verlo como observador desapegado y amoroso. No poner las emociones, porque si ponemos la emoción caemos en esta trampa materialista. Entonces, observar apreciar cómo ver una película no nos metamos en la película entonces es nuestra película vamos a ver cosas buenas y malas pero podemos transformar con esa fuerza, esa energía que penetra en nosotros para hacerlo luego está el poder de empacar podemos empacar el pasado punto y final y vivir el presente podemos empacar el futuro hay gente que vive de ilusiones y son buenísimos y crean lo más grande del mundo pero nunca lo plasman entonces tenemos que estar aquí aquí ahora y cuando uno viaja ahora no ha habido viajes pero cuando se viaja uno no se lleva su cama y todas sus cosas materiales uno lleva lo esencial para poder Trasladarse a un lugar y vivir con eso. ¿Qué hemos hecho los humanos? Hemos acumulado, acumulado, acumulado. Entonces una carga muy pesada de todo aquello que hemos acumulado. Tenemos que empacar, desecharlo. La basura la desechamos todos los días. No, las, no la podemos soportar ni una semana en la casa. Entonces esta basura hay que limpiarla. Hay que saber soltar, dejar ir ese pasado. Bueno o malo, tomar puntos de referencia, pero que no me afecten mi presente. Estoy aquí ahora. Entonces, el poder de empacar es maravilloso. Tenemos el poder de tolerar. Porque el ser humano dice toleré hasta cierto punto y después? Nunca toleró. Tolerar es... El que no tolera, reacciona ante personas, situaciones, circunstancias. Y el que tolera, observa y responde a la necesidad. Puede ser en silencio, puede ser hablando, pero la tolerancia es un poder del ser. Entonces son armas espirituales que tenemos que saber usarlas. No es el poder de acomodar ajustar todos los, los ríos van al océano y el océano no dice está sucio no en lo acomoda ¿Ya? entonces nosotros podemos vivir en el mundo y acomodar estar en el mundo sin ser afectados por el mundo entonces mantenemos el poder para servir para ayudar Está el poder de discernir. Tenemos un intelecto que cuando uno se vuelve espiritual se vuelve un intelecto divino. Es el regalo que ese ser supremo nos da. Un intelecto para tener la capacidad de observar y poder razonar, juzgar, discernir y luego decidir. Es el otro poder. Es El poder de la justicia. Poner todo en la balanza. Cuando uno dice, por ejemplo, poner el ejemplo de un, un joyero que ahí hay mil piedritas y él sabe distinguir entre la que tiene más valor y menos valor, para nosotros nos da todo igual. Y hoy en día lo bueno es malo y lo malo es bueno. Entonces, hemos perdido ese poder en este, nosotros. Luego está el poder de juzgar. Si uno puede discernir Puede juzgar adecuadamente, puede poner todo en la balanza. No es juzgar con juicio negativo, crítico, sino que es juzgar para poder tomar las mejores decisiones. Luego está el poder de afrontar. Cuando hablábamos del poder de la valentía, ese poder está débil. Se volvió mi debilidad. Entonces, a veces lo uso y a veces no tengo la capacidad, no tengo el poder de afrontar personas, situaciones, circunstancias, ya. Entonces, es algo que está ahí, que tengo que dar el primer paso, como les dije, y vámonos. Este ser divino nos hace ir mil pasos hacia adelante, o sea, pero requiere nuestra voluntad, del poder de decidir, y... Un poder se complementa con el otro. Y luego está el poder de cooperar. Entonces, el ser humano coopera cuando hay desastres. Mira en qué puede dar. Cuando hay situaciones extremas y severas. Pero normalmente el ego ha hecho que se deje de cooperar. Se ha vuelto un mundo de competencias. ¿no? De comparaciones. Entonces el ego es un detrimento para el espíritu. Y si uno ve la valentía, aquel que está en esa conciencia cuerpo-física, su ego hace que sea valiente y que realce esa valentía y que quiera ser mejor que todos. Y entonces el ego no le permite disfrutarlo. Está alcanzando alturas pero no lo disfruta. Está muy tenso, muy, muy pendiente de, de nutrir ese ego. Pero finalmente hay miedo interno de perderlo. Entonces la cooperación es innata en nuestro ser. Si yo doy, recibo. Ese es un principio espiritual. Dando es como recibimos. No es mendigando es como vamos a recibir. No. Los que mendigan reciben la porción que le cae en la mano. Pero el que da, el retorno es en abundancia. Esos son los ocho poderes. Ustedes pueden buscar en internet. con es tiene tantos recursos para que ustedes puedan eh, tomarlos y usarlos. Sin egoísmo, es decir, es abierto para todos. Todos tenemos el derecho de disfrutar de estas joyas del conocimiento de todo este saber que nos permite transformarnos y volver a nuestro origen de paz, de amor, de felicidad, de verdad, de poder.